Por estos días viene sucediendo un acontecimiento climático... ...que pues está azotando toda la región del Caribe... ...y no es exento Venezuela... ...puesto que queda en la parte de arriba... ...y para completar el rollo... Eh, ...vienen las inundaciones... ...vienen las catástrofes... ...y pasa algo que comienza a tocarnos a nosotros... ...que es cuando la gente más vulnerable... ...comienza a verse perjudicada... ...y en este caso entra otra vez a relucir el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, cuando se presume que los derrumbes que han azotado a Venezuela por los últimos días y que han ocasionado la muerte de muchísimas personas, que se ha llevado casas, eso parece ser que la cúpula chavista tiene mucho que ver ahí no solamente porque no se le han hecho mantenimiento a las cosas como deben ser que sus canales, que sus cunetas, que su tubería, que eh, los muros de contención todas esas cosas, toda, todo ese sistema de prevención parece que está dejado a un lado y para completar parece ser que están haciendo la explotación minera y están quitando, eso es muy fácil de deducir, aquí hay un barranco, esto está aquí le quitan un pedazo acá, pues este queda al aire. Corre el riesgo de que con el tiempo se cede a la tierra. Vayan los derrumbes y ahí para allá comienza a llevarse lo que encuentra por delante. Eso es lo que está pasando. Y eso es algo que toca ponerle bastante cuidado. Porque desafortunadamente está cayendo mucho inocente ahí. Esto diría el dicho coloquial. Ahora sí le cayó agua a la sopa. No contentos de cómo tienen el país ahora también tiene mucho que ver con la catástrofe natural que por estos días está ocasionando tantos estragos Nicolásito, el hijo del señor Nicolás Maduro, tiene mucho que ver en la tragedia de las Tejeiras según la denuncia desde hace tres meses se viene realizando explosiones en minas de níquel bajo el control de Nicolás Maduro Guerra en una zona montañosa cercana a donde ocurrieron los del deslaves estas actividades habrían agravado las consecuencias del desastre natural. Esto es lo que catalogamos como una crónica de muerte anunciada, porque volvemos a lo mismo. Se hacen las advertencias, no olvidemos que hay entidades que están a la vanguardia de eso y están avisando las posibles catástrofes que pueden suceder por errores tanto humanos como acomodación de la tierra porque no olvidemos que pues, como seres humanos hemos hecho muchos destragos con la naturaleza y entonces la naturaleza lo que hace es acomodarse digo es, es como la crónica de una muerte anunciada lo que pasó en, en la tragedia en Tejeras el que dejó al descubierto una vez más el abandono y la negligencia por parte de la dictadura de Nicolás Maduro que sufre desde hace años el pueblo venezolano yo quiero eh, que ustedes entiendan el por qué estamos relacionando una cosa con la otra, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios seguimos acá siendo los número uno, los chismosos del paseo. Cuando quiero hacerle relación una cosa con la otra no es porque quiera aprovecharme del momento y seguirle echando la culpa a la dictadura Chavista y más exactamente a Nicolás Maduro Sino que se saca la conclusión Y se viene advirtiendo desde Estados Unidos Que Nicolásito viene embarrándola Con muchos altos jerarcas de la cúpula chavista Y ellos hacen caso omiso Aparte de que no han hecho Ínfulas o han hecho seguimientos Para prevenir todas esas cosas no, Eso pasó a un segundo plano Por eso dice Al menos 50 muertos y decenas de desaparecidos dejaron los deslaves con el correr de los días y mientras continúan las labores de recuperación empezaron a conocerse en detalles y denuncias que apuntan directamente contra el dictador y su entorno luis Velázquez Albaray publicó un artículo en el portal de el news el cual apuntó contra nicolásito maduro guerra nicolás maduro guerra más conocido como Nicolásito, el hijo del tirano, por su involucramiento en la explotación ilegal de níquel que habría agravado la tragedia ocasionada por las intensas lluvias. Vuelvo y digo, esto no es para echarle la culpa solamente a Venezuela, esto es una cosa climática que está cogiendo sobre todo la región del Caribe, pero... Acá lo que se le está culpando es que con la explotación de níquel que están haciendo se les había advertido que no se podía excavar ahí. Porque corría riesgo la demás zona que estaba a la parte de abajo. Pero hace tres meses ellos hicieron caso omiso y aquí estamos viendo las consecuencias. Hace varios meses se vienen realizando explosiones en la zona alta del sector denominado Laguneta de la Montaña. En el estado Miranda de las dos quebradas esas voladuras con materiales explosivos agregó se venían llevando a cabo para la explotación de mineral de níquel abundante en esa zona esto se maneja de manera ilegal bajo el control de Nicolásito como es conocido popularmente el hijo del dictador venezolano y militares de alto rango ojo ahí es donde la piedra en el zapato porque es precisamente Nicolásito que la está cagando porque es el que está haciendo algo que no se debe hacer primero que es una explotación ilegal que no se debe hacer porque eso es patrimonio de la nación no de un particular y menos del hijo del presidente supuestamente por otro lado se habla de los riesgos que esto puede ocasionar pero no han hecho nada al respecto y lo otro que es más delicado es que no solamente esté involucrado Nicolásito sino militares de alto rango de la misma cúpula chavista Ahí es donde se encierra el problema De hecho en junio del 2019, oígase bien, que esto es para tenerlo presente Estados Unidos sancionó a Maduro Guerra sobre la participación en este tipo de actividades Acusándolo, entre otras cosas, de beneficiarse de las minas venezolanas junto con Maduro, su padre y... ...su esposa Cilia Flores... ...el heredero Nicolásito... ...también suele recibir reproches... ...porque obviamente... ...como está haciendo las vainas... ...ilegales... ...está haciendo minería ilegal... ...está haciendo explotación ilegal... ...pues el hombre lo que tiene es billete... ...aparte de lo que se han robado por otro lado... ...entonces el heredero Nicolásito... ...también suele recibir reproches... ...por la vida de lujo que suele regalarse... ...viajes secretos al exterior... ...a destinos exóticos... Con recursos estatales No olvidemos que por allá lo encontraron en Barcelona En un Ferrari bañado en oro Que pues suena increíble que un, el hijo del dictador ande dándose esos lujos Mientras que el pueblo está pasando las duras y las maduras La negligencia del hijo del dictador y de la cúpula militar Llevó a una verdadera catástrofe que terminó con la vida de al menos 50 personas múltiples destrozos y desaparecidos fue tal la magnitud del desastre que algunos vecinos aseguraron que el pueblo se perdió de acuerdo a las investigaciones las explosiones para la explotación de níquel provocaron el desprendimiento de terrenos producto del movimiento resquebrajamiento por las ondas producidas con los bombazos vuelvo y saco la conclusión aquí hay un monte pegan un bombazo acá, aquí queda un vacío y ese vacío tarde que temprano se va a llenar con la otra tierra y de ahí es donde vienen los famosos aludes y los famosos derrumbes que comienzan a hacer estragos. Para lograr su cometido tienen que realizar esas explosiones y así abrir túneles para la extracción del mineral, lo cual se puede observar en las orillas del cauce del canal de la quebrada por donde circuló el agua. Proveniente del alto de la montaña que viajó con dique y todo por delante o sea blanco es gallina lo pone no se le olvide si, si vemos que acá está pasando la tragedia pero es que viene de la parte de arriba preciso donde están haciendo las explotaciones pues obviamente que se saca la conclusión según los chavistas reportaron al menos 50 muertos sin embargo la oposición asegura que la, la cifra es aún mayor y en esa línea se pronunció Velázquez Alvaray que subrayó que el balance real señala entre 500 y 600 hojas. Oígase bien, esto es delicado, entre 500 o 600 fallecidos y desaparecidos. Ahora, de manera arbitraria denunciaron que la dictadura de Maduro no permitió el ingreso a la zona del desastre a medios de comunicación independientes ni a equipos de, re de rescate. O colaboradores que no pertenezcan a algún ente gubernamental el motivo ocultar las evidencias ya que existe innumerable material explosivo cartuchos de dinamita anfo detonadores cordón de empalme etcétera regados en el sector los cuales estaban almacenados y fueron arrastrados por la corriente y hasta ahora no se han podido rescatar en su totalidad conclusión es el saqueo de venezuela por la delincuencia organizada cuyo cuartel general está en Miraflores otra vez los muertos los pone el pueblo de pensarlo ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad